Gracias por continuar en sintonía de Avia y la televisión. Las informaciones en La Paz. Hoy tenía que ser elegida la directiva del Consejo Municipal. Se ha suspendido esta elección. Los motivos a continuación. Corresponde que eh, se proceda a la elección de presidente, presidenta del Consejo Municipal. Eh, y este es un cargo que por reglamento le corresponde a la bancada de mayoría. De esa manera, tras haber pedido a los concejales de Exol.bo un cuarto intermedio para postergar la elección de la directiva, posteriormente se realizó una votación para elegir dicha directiva, donde cinco concejales de Sol.bo .vo votaron a favor de la reelección de Pedro Suss como presidente del Consejo y cuatro concejales del movimiento al socialismo lo hicieron en contra. Una concejal de Sol.bo .vo también votó en contra de dicha repostulación. Son muchos temas que se, tiene, se tienen que organizar, comisiones, eh, tema de territorio también. Entonces yo creo que mediante la organización ella puede ubicarse y tener eh, también el apoyo nuestro, porque de eso se trata. Por su parte, la concejal suplente de Fabián Ciñán Isabel Colque manifestó que no la convocaron los de su bancada a una reunión para poder concretar a la persona que repostularían. Pidió que exista además variedad dentro del Consejo Municipal. Una alternancia es lo que tiene que haber. ¿Por qué digo esto? Porque el señor presidente, el concejal Pedro Sus, desde 2015 ha sido como concejal, como presidente del Consejo Municipal. Ahora, ¿por qué no puede haber otra persona, ¿no? Otra persona que sea del mismo partido, del Sol Pontobó. Por su parte, la bancada del movimiento al socialismo votó en contra debido a que existe un retraso en el Consejo Municipal para realizar la fiscalización de los casos Terce y World Trade Center que involucran a Fabián siñani concejal que se encuentra con detención domiciliaria. No es eh, definitivo nuestro voto, ellos son siete y pueden elegir a cualquiera. Sin embargo, nosotros a tiempo de emitir nuestro voto vamos a evaluar al postulante que ellos propongan. Y a propósito del caso del concejal Fabián siñani la Fiscalía Departamental ha entregado un requerimiento de información al presidente del Consejo Municipal para saber si el concejal suspendido fue, se acercó o no a las instalaciones del municipio paseño. No he visto desde hace más un de un mes y medio al concejal Siñani. No sé si está en instalaciones del Palacio Consistorial. El pasado viernes la justicia declaró procedente el amparo constitucional presentada por la concejal suplente de Fabián siñanis Isabel Colque, quien sesionó por primera vez en el Consejo Municipal. ...para la elección de las directivas. Sin embargo, existió una orden del juez primero anticorrupción Alan Zárate ...quien concedió derecho laboral al concejal de la Paz, Fabián siñani ...que se encuentra con detención domiciliaria por denuncias de corrupción en el caso Terza. Sin embargo, fue la Fiscalía Departamental quien también notificó al presidente del consejo... ...para que informe si siñani se presentó ante el municipio Paseñón. Pueden revisar todas las cámaras, ya he recibido incluso una notificación del fiscal... Eh, anticorrupción para que en el día acredite si el concejal Siñani ha asistido a esta sesión o ha pedido su reincorporación, el concejal Siñani no ha asistido a esta sesión y no ha pedido formalmente su reincorporación. Para la bancada del movimiento socialismo manifestaron que esta decisión del juez anticorrupción de notificar a Siñani para que pueda trabajar dentro del consejo se debe a cuestiones políticas o económicas. Ese es un tema que se tendrá que investigar. Hay especulaciones también de que eh, se hubiera cometido un prevaricato, que hubiera habido una presión política, hasta una presión económica eh, en favor de este juez que ha emitido este auto. Pero este es un tema que eh, lo están viendo especialmente las partes que han denunciado. Las diputadas del MAS tienen que, que asumir... Eh, acción eh, sobre este tema que sería lamentable. Recordemos que además el Ministerio Público manifestó que es extraño la decisión del juez y obviamente apelarían a efecto de revocar esa decisión. No tiene valedero para la Fiscalía toda vez que tiene fundamentos injustificados.